Una noche de verano tuve un sueño, me he envuelto en una fantasía que hoy ya no tiene dueño. El engaño a veces lo hace daño, pregunta cuándo es la realidad, me siento extraño. Desperté en una casa inmensa, vive al lado una amiga que encima. cuenta que puedo vivir en vez de soñar. Desperto. darme cuenta que puedo sentir y a la vez pensar. Veía a los familiares más queridos, disfrutaba buena compañía con amigos. No hay prisa porque no hay que hacer nada, mi bici estaba más guapa que ni pintada. Mi cabeza me engaña con recuerdos, porque sabe que es lo que desea.